Ah! Ah! Ah!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 sin aparecer por la academia. Nadia, yo. ¿Has el dinero para pagar la deuda? Sí, se le va a entregar ahora mismo. Mataste tu objetivo hace una semana. Desapareciste y has cambiado de domicilio. Pero es que iba a despertar a la policía. ¿Sí? Nadia, ¿has terminado el cargo? Un momento. Coge el dinero y dile sorprendido a Sara. No se esperó verme vivo, pero tendría que estar con todos los sentidos alerta si quería sobrevivir. ¿Qué pasa familia? Hola. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿No se hacer aquí o qué? Hola cariño. Hola. ¿Y esta quién es? Soy la de... Esta es la chope, la de las tiendas. ¿Y esta otra? Esta es la que me a sustituir al mayordomo. ¿Cómo que habla, Ay, hijo, que la han atropellado. ¿Atropellado? Sí, sí, ya, ya sé cómo es eso. Terrible. ¿Y, ¿Y has hablado con tu jefe? ¿Mi jefe? Sí, le dije claramente que deberías de seguir unas pautas en esta familia. Más vale que hables con él. Hablaré con él. Bueno, va, chaval, ¿esperamos o qué? Tengo un estómago un poco revuelto de ayer. es una manzanilla? No, no, ya, ya me la hago yo. Quería hablar con Ambrosio, es urgente. Ambrosio se encuentra en la primera sala a mano izquierda, coge las escaleras del centro, son 47 peldaños. ¿Siguiente? Ha fallecido. Ha aparecido muerto en el suelo del bar. ¿Cómo lo no sabe? ¿La policía? La policía no se ha enterado ni tiene por qué enterarse. Yo tengo ojos en todos los sitios. ¿Qué cojones ha pasado? Señor no. Ha violado la primera norma de la academia. Un candidato jamás mata a un candidato. Déjeme de que le explique. Es la deshonra de la academia. No quiero volver a ver por aquí. Si me escuchara... Dame una sola razón para hacerlo. Señor, hay un traidor en la academia. ¿De qué coño estás hablando? Un traidor, señor. ¡La traidora eres tú! Silencio. ¿Va a escucharla, señor? No permitiré otra subordinación como esta. Si he dicho que quiero escucharla, la escucharemos. Sí, señor. Espero que esto no sea una pérdida de tiempo. Explícate mejor, candidata. Es Andrés. Alberto fue designado como mayordomo de su familia. Andrés lo descubrió, quedaron y lo mató. Yo lo observé todo e intenté quitarle de medio envenenándome, pero no funcionó. Había matado a uno de los nuestros. Por eso me ofrecí a sustituir a Alberto. Andrés es el traidor, no yo. Interesante desarrollo de los acontecimientos. Curioso, cruce del destino? ¿Destino, señor? Puedes irte, candidata. Fije una tregua con el candidato Andrés y que venga a hablar conmigo. Nosotros nos ocuparemos del resto. Gracias. Una cosa más, candidata. Te vigilaré bien de cerca. No me falles. No lo haré, señor. A mí no me encantas. No me el volumen. ¿Te han puesto la correr allá, perrito? Volte con tu amo? ¿Sois vosotros? ¿Qué cojones pasa? ¿Me habéis cambiado de mayordomo? Tengo un salón de casa que aparecen mujercitas. Hemos tenido un pequeño contratiempo, Sebastián. Os contraté para que matáis a mi mujer. Y eso haremos. Nos repartimos el dinero de la lotería. El acuerdo sigue en pie, pero alguien se ha entrometido en nuestros planes. ¿Quién? Su hijo. Mi hijo, pero su si hijo es un pringao. Pringao o no pringao, su hijo estaba en la academia. Era un candidato. ¿Qué? Así es, el plan ha cambiado. Se agota el tiempo. no quiero mudarme a esa mansión con esa mujer. ¿Entendido? Yo quiero una mulata, dos. Lo solucionaremos, pero tendremos que tomar otras medidas. Lo que haga falta.